buscar un cojín, lo que sea. Cualquier accesorio que necesites para hacer de esta experiencia una práctica cómoda, agradable y sin distracciones. Vamos a tumbarnos y a permanecer atentos escuchando las indicaciones que voy a ir diciendo. No tienes que hacer nada. Solo relajarte y permanecer en el aquí y en el ahora. Calmado y en paz. Comenzamos. Tómate boca arriba con las piernas ligeramente abiertas y las manos relajadas a los costados, con las palmas mirando hacia arriba. Si te apetece, tápate. Ajusta la ropa y tu postura. Ponte totalmente cómodo para la práctica. Una vez que encuentres tu comodidad, cierra los ojos suavemente. Y repítete a ti mismo. Voy a practicar relajación profunda. Y me mantendré cómodo y relajado. Sé consciente de tu entorno. De los sonidos del exterior. Se consciente de todo tu cuerpo. Inhala lentamente. Y mientras exhalas. Repítete a ti mismo. Relájate y relaja todo tu cuerpo. Experimenta la sensación de relajación en todo tu cuerpo. Hazlo durante un rato. Deja que la respiración surja naturalmente. Deja que el peso de tu cuerpo se pose sobre el suelo. Lleva tu atención al abdomen. Para iniciar y finalizar cada respiración desde allí. Conscientemente. Y observa tu respiración natural durante unos segundos. Ahora es el momento de enfocarte en un propósito. propósito que al encontrarte en relajación profunda está destinado a cumplirse repite tu propósito tres veces Con fe. Sentimiento. Y conciencia. Ahora voy a ir diciendo el nombre de partes de tu cuerpo. repite después de mí mentalmente y se consciente de esa parte del cuerpo cuando fijes tu atención en ella, Notarás como aumento de peso. Hundiéndose sobre la superficie en la que te apoyas. Provocando una gran relajación. La práctica comienza con el lado derecho. Se consiente del lado derecho de tu cuerpo. Pulgar de la mano derecha. Segundo dedo Tercero Cuarto Quinto Palma de la mano. Dorso de la mano. Tu lado derecho está cada vez más pesado. Muñeca. brazo codo brazo hombro. Axila Cintura Muslo derecho Rodilla gemelo espinilla tobillo talón Planta del pie. Pulgar del pie derecho. Segundo dedo. Tercero. Cuarto. Quinto. Todo el lado derecho. Tu lado derecho está cada vez más pesado. Más y más pesado. Ahora se consiente del lado izquierdo de tu cuerpo. Pulgar de la mano izquierda. Segundo dedo. Tercero. Cuarto. Quinto. Palma de la mano izquierda. Torso de la mano muñeca. Antebrazo. Codo. Parte superior del brazo. Tu lado izquierdo está cada vez más pesado. Más y más pesado. Hombro. Axila. Cintura. Muslo izquierdo. Rodilla. Gemelo. Espinilla Tobillo Talón Planta del pie Empeine. Dedo gordo del pie izquierdo. Segundo dedo. Tercero. Cuarto Quinto Todo el lado izquierdo Tu lado izquierdo está cada vez más pesado. Más y más pesado. Ahora la parte de atrás del hombro derecho. Hombro izquierdo. Homóplato derecho. Homóplato izquierdo. Zona lumbar derecha. Zona lumbar izquierda. Nalga derecha. Nalga izquierda. Columna vertebral. Parte trasera del cuello. superior de la cabeza. Frente. Cien derecha. Cien izquierda. Cada vez más pesado. Más y más pesado. Ceja derecha. Ceja izquierda. trecejo ojo derecho ojo izquierdo fosa nasal derecha Fosa nasal izquierda. Punta de la nariz. Mejilla derecha. Mejilla izquierda. Oreja derecha Oreja izquierda Labio superior Labio inferior Barbilla. Garganta. Lado derecho del pecho. Lado izquierdo del pecho. Zona central del pecho. Todo el pecho. Cada vez más pesado. Más y más pesado. Parte inferior del ombligo. Parte superior del ombligo. Lado derecho del ombligo. Lado izquierdo del ombligo. Todo el abdomen. Toda la pierna derecha. Toda la pierna izquierda. Ambas piernas. Todo el brazo derecho. Todo el brazo izquierdo. Cada vez más pesado. Más y más pesado. Ambos brazos. Los glúteos. La espalda. la columna el cuello la cabeza ojos Músculos faciales. Garganta. Pecho. Abdomen. Tronco. Cabeza. Todo el cuerpo. Cada vez más pesado. Más y más pesado. Observa todo tu cuerpo en perfecta calma. Observa todo tu cuerpo en perfecta quietud. Toma conciencia de tu respiración natural. Y siente la respiración en el centro del ombligo. Cuando el ombligo sube y baja, cuenta mentalmente. 11. El ombligo sube y baja. 10. De la misma manera cuenta tu respiración desde 11 a 1. El ombligo sube y baja. Nueve. El ombligo sube y baja. Si pierdes la cuenta, vuelve a empezar. Desde once hasta uno, continúa durante unos instantes. Para de contar aquí, ahora lleva tu conciencia hacia el pecho. Cada vez más pesado. Más y más pesado. Observa la respiración natural que entra y sale de tu pecho. Cuando el pecho sube y baja, cuenta a once. Pecho sube y baja. 10 Sigue contando hacia atrás. Desde once hasta uno, para de contar aquí. Ahora lleva tu atención a la garganta. Siente tu respiración entrando y saliendo por tu garganta. Y vuelve a contar tu respiración de once. Hasta uno como antes. Para de contar aquí. Ahora siente la respiración entrando y saliendo por tus fosas nasales. Cuenta tu respiración desde 11 hasta 1. Para de contar aquí. Deja ahora el proceso de respiración. Pasamos a la parte de visualización. Trata de visualizar todo lo que vayas escuchando. Con los ojos cerrados. Visualiza un hermoso jardín. Un hermoso jardín. Un hermoso jardín. Un río corriendo. Río corriendo. Un río corriendo. Un barco sobre el río. Un barco sobre el río. Barco sobre el río. Un lago en calma. Un lago en calma. Un lago en calma. Azul sobre el lago, un loto azul sobre el lago, un loto azul sobre el lago, pájaros volando. Pájaros volando. Pájaros volando. Obsérvate en calma y en silencio. Obsérvate en calma y en silencio. Obsérvate en calma y en silencio. Detén ahora el proceso de visualización. Recuerda tu propósito de relajación profunda. Ese que has hecho al inicio de la práctica. Y repítelo tres veces. Con fe y conscientemente. Observa tu respiración natural. Se consciente de tu cuerpo físico. Lleva tu conciencia al exterior. Sé consciente de tu entorno. De los sonidos externos. Poco a poco vas a ir moviendo los dedos de los pies. Los dedos de las manos. La cabeza de un lado a otro. Vas a entrelazar los dedos de tus manos. y estirar los brazos por encima de tu cabeza. Estírate todo lo que necesites. Puedes llevar tus dos rodillas hacia el pecho. darte un pequeño masaje. Hazte una bolita. Y te dejas caer por el lado derecho. Para no aplastar el corazón. Cuando estés listo, lista, te incorporas. Poco a poco. A una posición de sentado. Busca tu comodidad. Mantén tus ojos cerrados. Y observa las sensaciones que te ha dejado esta práctica. Se consiente de ese estado de relajación profunda. en el que te encuentras y abre los ojos lentamente, con suavidad. Esperamos que esta meditación te haya sido de gran utilidad, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario, con cada vídeo sorteamos el ebook la brújula del guerrero. Entre los comentarios de nuestros suscriptores, no te quedes sin el tuyo. Nos vemos pronto.